There is no hay nada oscuro en la luna, en realidad. Matter of fact, it's all dark. Bueno, muchas gracias por venir, especialmente un día como hoy, lluvioso y que a lo mejor no apetecía salir de casa, pero espero que os interese la charla, la voy a intentar dar muy divulgativa. Hoy no me voy a centrar tanto en cómo funcionan los algoritmos de los que hablaba Juan Juanfran, vamos a centrarnos más en los efectos que está teniendo el comportamiento social en, el, en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Eh, yo soy obviamente un firme defensor del Big Data, de ciencia de datos, eh, a lo que me dedico profesionalmente y me encanta. Pero siempre es, estoy preocupado y especialmente en los últimos años sobre la deriva que el uso de herramientas mal, con mala intención se empiezan a utilizar. Eh, como todas las herramientas, son herramientas que bien utilizadas, son muy positivas, pero como digo, tienen esa otra eh, cara oculta que hoy vamos a intentar desvelar. No quiero al final de la charla tampoco terminar con una sensación muy pesimista, sino más bien realista, ¿no? Y al final, bueno, salir de aquí estando más alerta y más conocedor del mundo digital que nos rodea. Aquí hoy nos acompañan dos o incluso tres generaciones, por lo que veo, un rango de edad fantástico. Y para todos ellos creo que, que hay cosas, no sé, qué, que, que pueden, espero que os resulte de interés. Eh, si queréis contactar conmigo podéis encontrar todos los datos en mi página web o simplemente buscando en cualquier buscador de internet en Google, eh, Jorge Casillas. ¿no? El, eh, como lo ha apuntado también Juanfra al principio, estamos viviendo un mundo fantástico, fabuloso, eh, revolución, absoluta revolución actual, pero como toda revolución, claro, eh, puede acompañar eh, ciertos desvíos, malos usos de, de este tipo de, de oportunidades que surgen. ¿no? Creo que es un año increíble para el mundo de Big Data y por toda esa transformación que se está produciendo. De hecho, pienso que si esta charla se hubiera dado hace un año, dos años atrás, muchas de las cosas que vamos a ver hoy quizás no se sé, no, no parecería no parecería en realidad o no directamente no lo creeríamos. Y por otro lado, si esta charla la damos dentro de uno o dos años, todo el mundo lo verá o gran parte del mundo lo verá como algo obvio, algo ya conocido. Así que 2018, como luego veremos hay muchos resultados y muchas eh, preocupaciones que han surgido durante este año que está siendo un año clave en esa, en esa inflexión que se está produciendo en el uso de big data ¿no? entonces creo que es una oportunidad fantástica justo para hablar de, de ello eh, no hace falta que a esta altura os explique, o, o haga hacer ver la cantidad de datos que nos rodean. ¿no? Hay muchas formas de estimarlo, igual que se conocen los átomos del universo, también podríamos de alguna forma valorar la cantidad de datos que se generan. Y hay algunas estimaciones que dicen que cada 15 minutos se genera en el mundo 20 petabytes. 20 petabytes es equivalente a si digitalizáramos todo lo escrito de la humanidad en todas sus lenguas. Desde toda la historia. Eh, afortunadamente, esos 15 minutos no son de la misma calidad que no todo nuestro pasado, pero bueno, da una idea de la cantidad de información que fluye alrededor de, de nosotros. Eh, por poner otro ejemplo, cada minuto vemos ahí cómo se generan en el mundo millones de búsquedas en, en, en Google, se envían eh, 187 millones de email. Eh, millones de visualizaciones, 4 millones de visualizaciones en YouTube, en fin, el uso de, la, de las tecnologías digitales es abrumador, ¿no? la cantidad, la frecuencia con la que, con la que se utilizan. E incluso el cuerpo humano, podríamos decir que es una fuente inagotable de, de datos e información, eh, así que, bueno, en un mundo así, eh, cada vez más es interesante, eh, discernir la información relevante en todo ese, ese volumen esa transferencia que estamos comentando con el objetivo de encontrar la síntesis para eh, detectar eh, oportunidades o problemas resolver problemas que de alguna forma ayuden a la sociedad que sería debería ser para lo que esta herramienta debería estar eh, diseñada para ello se emplean computadores con mucha capacidad de cómputo, de cálculo, eh, cuando hay mucha cantidad de datos y al final buscamos como objetivo obtener modelos que representan esa realidad compleja. Con esos modelos podemos, eh, eso podemos, podemos utilizarlos para simular, para explicar ese problema, para incluso controlar o detectar eh, anomalías, ¿no? Y ese es el objetivo justamente de la ciencia de datos, transformar los datos en conocimiento. Ese proceso de transformación se realiza a través de una técnica de inteligencia artificial, que ahora apuntaremos muy brevemente a alguna idea, y todo el proceso alrededor de, de esa actividad se conoce como ciencia de datos, que es una ciencia que bebe desde muchas disciplinas relacionadas con la matemática, la estadística, informática... Eh, inteligencia artificial, por supuesto, que se dedican justo a hacer esa transformación de datos en conocimiento. E existen muchas aplicaciones de este tipo de, de técnicas de ciencia de datos como son por ejemplo en empresas para detectar patrones de compra eh, o detectar comportamientos fraudulentos también por ejemplo se aplican en industria para identificar causas de fallos para mejorar procesos de producción mejorar eficiencia energética en salud se utiliza para diagnóstico medio, de, médico de hecho en los últimos meses se están viendo cada vez más resultados donde técnicas automáticas empiezan a ser más precisas que eh, especialistas en determinadas eh, enfermedades, por ejemplo en dermatología, ya casi es más preciso un, un algoritmo detectando eh, melanomas, por ejemplo, que un dermatólogo con años de, de formación. Eh, también por ejemplo para gestión hospitalaria se utiliza mucho en estudios de genética y también en investigación científica naturalmente en astronomía, en biología, en genética, en bioquímica ha habido pasos de gigante eh, en estos años gracias al impulso que dan este tipo de tecnologías se utiliza también en ciencias sociales y otras ingenierías eh, todo se basa en algoritmos, eso que no queda del todo claro que es un algoritmo difícil de explicar tan rápido en la charla de hoy pero bueno, nos podemos quedar con la idea que es un proceso que de forma automática, siguiendo una serie de pasos finitos y ordenados termina resolviendo un problema, por ejemplo aquí tenemos un algoritmo que juega al ajedrez y en este caso compite con un gran maestro ruso y como vamos a ver a continuación para sorpresa de él, pues bueno, termina termina ganándole. En fin, el propio... Como vemos, bueno, termina ganándole, el, se sorprende, incluso un periodista mueve así la mano por ahí atrás diciendo vaya, no me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, esa es la capacidad que tienen los algoritmos para resolver, para resolver este problema. El, cuando los algoritmos se utilizan para hacer esa transformación de datos a conocimiento, eh, se llama aprendizaje automático en inglés machine learning porque de alguna forma estamos enseñándole a un ordenador a partir de esa información de datos a a comprender, conocer mejor un problema. Por ejemplo, si queremos clasificar de forma automática setas, nos vamos al campo, recolectamos setas y tomamos medidas del tamaño de, del tallo, de la hoja, del el color, el olor, la forma. Y al mismo tiempo necesitamos un experto como este que vemos aquí, cuyo nombre real es John. White es una especialista micólogo inglés que, bueno, dice si esa seta es comestible o no. En este caso, esa seta es comestible. Uniendo la información eh, medida de la seta con la opinión del experto, vamos construyendo ese corpus que vemos ahí a la derecha de datos que se utilizan para entrenar al algoritmo. Al algoritmo se le muestran estos ejemplos donde en ese caso esa seta fue o no comestible y a partir de ahí aprende e incluso intenta extrapolar. ¿no? Aprende generando lo que se llama el modelo que hemos comentado antes. Aquí vemos por ejemplo un modelo en forma de árbol de decisión donde desde la raíz que está arriba hacia la hoja va descendiendo haciendo preguntas sobre características de la seta. Por ejemplo, si es rugosa o en este caso si es redonda tiraría por la derecha, si es delgada también por la derecha sería comestible pero si es, ruboso, si es redonda y no es delgada pues entonces sería venenosa hay que decir que el árbol lo he construido yo así que no fíjense para nada de, a la hora de valorar la seta, precisamente en esta época de otoño es muy apropiada eh, una vez que tenemos el modelo podemos prescindir del experto y cuando nos llegue una seta nueva como esta que vemos aquí el caballero amarillo que se llama eh, podemos eh, pasarle este modelo aprendido con el algoritmo y comprobar que es venenosa bueno, ese era el mundo tradicional, esto era lo que yo llevo enseñando eh, 15 años en las clases Pero este mundo ha cambiado, ahora ya no lo encontramos con setas Sino que encontramos un mundo muy digital donde ya no se crean pequeñas cantidades de datos Sino millones de datos eh, Por ejemplo, podemos tener un modelo para detectar si una imagen contiene o no un coche eh, La imagen de un coche para esa tarea que es mucho más compleja que la de las setas, se utiliza un tipo de algoritmo que necesita millones de datos. Y claro, contar con un experto como John, eh, la generosidad de John, para que durante, eh, por millones de casos clasifique esa imagen, empieza a ser más complicado. Así que actualmente lo que hace por ejemplo Google es preguntar a millones de personas que seguro muchos de los que estamos en la sala, cuando hemos rellenado algún dato en internet para comprobar que era un humano el que lo hacía, hemos completado algo como esto. Nos salía nos preguntaba una imagen y nos preguntaba que hiciéramos clic en aquellas que contenían coches. Ahí estamos actuando como el experto, millones de personas como nosotros, estamos entrenando a esos para, algoritmos para que sean capaces de detectar esa a partir de esas imágenes se utiliza un algoritmo que está muy de moda se llama deep learning muy complejo y capacidad capacidad de proceso eh, impresionante de forma que con una, ese tipo de, de red que imita una red neuronal eh, termina al final haciendo la clasificación que teníamos antes Otro tipo de problema que también nos encontramos a diferencia de la anterior, ya no se necesita esa información del experto, sino que se trata de encontrar asociaciones, eh, vínculos entre una serie de variables. Y el ejemplo clásico que se pone siempre en nuestro campo eh, es este, relacionado con una leyenda eh, urbana sobre el uso de esta tecnología finales de los 90 eh, en una cadena de supermercados importante de Estados Unidos, pero era más leyenda que realidad. Pero el ejemplo es muy, muy acertado, eh, imaginemos que tenemos una cesta de la compra con una serie de objetos que se, se van a comprando eh, por supuesto no va a ser cinco como en este ejemplo sino millones de compras y ahí eh, queremos buscar patrones de compra que hace que alguien que ha adquirido un producto también compre otro ¿no? entonces como podemos observar aquí por ejemplo podríamos encontrar reglas como del tipo si compra cerveza también compra pañales o al contrario si compra pañales también compra cerveza no es simétrica ese tipo de reglas nos podemos encontrar los dos casos ¿no? ahí vemos como hay cuatro eh, cestas de la compra donde hay cerveza de esas cuatro como podemos ver en tres de ellos hay pañales por tanto de las cuatro tres hay pañales tres cuartos es decir la confianza que tenemos la primera regla es del 75% se ve bien sin embargo, si le damos la vuelta, comprobamos que hay tres cestas con pañales. Y en los tres también se compra cerveza. Por tanto, en el 100% de los casos donde se han comprado pañales, también se compró cerveza. De forma que la segunda regla termina siendo más relevante en este problema. Y además, que es el objetivo de este tipo de algoritmos, detecta algo que nadie se esperaba. La, cuando se aplica este tipo de algoritmos, eh, por supuesto, alguien se esperaba que si compro cerveza, entonces compro aceitunas. Eso es, entra dentro de la lógica pero relacionar pañales y cerveza a priori no tenía ninguna lógica cuando encontraron este tipo de reglas cayeron en la cuenta de que a qué podía deberse, efectivamente la explicación es clara y es gente joven que tiene hijos pequeños no sale de fin de semana de su casa y compra cerveza los viernes por la tarde y ya, perdón, compra pañales porque es la urgencia y ya que se va a quedar en casa pues compra cerveza eh, de forma que termina siendo un buen, eh, un, bueno, una buena oportunidad en ese caso de negocio para esas asociaciones bueno estos son algunos de los algoritmos que se nos solemos encontrar en ciencia de datos a partir de algoritmos de estos más complejos y de otros tipos nos vamos encontrando soluciones a muchos tipos de problemas por ejemplo aquí vemos una visualización realizada por el banco bbva donde agregó millones de transacciones de tarjetas de crédito en españa agregando toda esa gran cantidad de información, procesándola y visualizándola, todavía sin utilizar ningún algoritmo de los que he explicado, podemos ya eh, tener una imagen del de, eh, ritmo que tiene el país. ¿no? Podemos hacer zoom para analizar por ciudades, por barrios, cómo se usa eh, el dinero en cada momento. ¿no? Eh, podemos ver ahí que hay distintas gráficas relacionadas con eh, la compra en supermercados, en gasolinera, en restaurantes y cómo, vemos, cómo evoluciona a lo largo de la semana. Por ejemplo, se observa como los viernes el día que menos se compra el supermercado, sin embargo el mayor pico está el sábado por la mañana así que ya sabéis que hay que ir los viernes a comprar y bueno todo eso se hace con millones obviamente como podéis imaginar ahí toda España todas las compras que se han hecho con el BBVA eh... Jugando también con la visualización y agregando muchas cantidades de datos, podemos también obtener gráficas muy sencillas, pero que descubren cosas muy divertidas, en este caso, o por lo menos interesantes e inesperadas. ¿no? Aquí tenemos una gráfica que refleja algo desde enero a diciembre. Como vemos hay una evolución, a veces aumenta y a veces disminuye. Antes de velar qué quiero preguntar si tenía alguna idea, si apostáis a saber qué podría qué podría ocultar estos datos. Qué hay detrás de esa información? Venga. Compras de rebajas. Hay subida en diciembre y en marzo. Navidad compra lo que hay después de febrero es lo que choca, ¿no? En junio, julio se ve también una subida. Podría ser, pero no está relacionado con nada, relacionado con las compras. ¿Alguna otra idea más revolucionaria? Vacaciones, podría ser, pero no. Ciertamente también se ve ahí un, un repunte. Fijaos también que hay cierta periodicidad, sí, hay un pequeño, pequeño pico ahí... Que se va viendo gasto de electricidad. ¿Creéis que eso no tiene nada que ver con gasto de electricidad? Bueno, no sé, no es fácil, no es fácil adivinarlo, pero. No, está arriba, aquí arriba explica lo que es. Como se puede observar, son la, el anuncio de rupturas de pareja en Facebook. ¿no? Y entonces se observa como, bueno, los lunes hay un pico de anuncios. Seguramente no se rompe ese día, pero es el día que se decide de comunicarlo. Después de San Valentín, parece que hace estragos. San Valentín, Ahí hay un gran, un gran pico. También hay ciertas preparación antes del verano, parece que ahí hay otro momento, y luego las dos semanas antes de Navidad son muy crueles porque hay una gran ruptura de, de relaciones, ¿no? por lo menos anunciadas. Sin embargo, vemos ahí un gran valle el día del año donde menos se anuncia es el 25 de Navidad. Ese día tenemos ahí una tregua porque al menos hay, hay un respeto de no, no anunciar eh, nada. Luego ya vuelve a, a ascender. ¿no? Bueno, Esto se ha conseguido también eh, agregando millones de datos, utilizando algoritmos como el primero, el, la primera idea que hemos visto de la Z o luego de los coches, también eh, utilizó Google eh, Flu, eh, una herramienta que se llama Google Flu Trends, Flu de eh, Gripe en inglés. Que a partir de 30.000 millones de búsquedas y empleando 50 millones de términos, claro este es el tipo de cosas que solo puede hacer Google, eh, llegó a detectar 45 términos que ayudaban a predecir cuando aumentaba la búsqueda de esos términos con un determinado modelo de relación matemático llegaban a predecir cuándo llegaba la gripe, incluso a localizarlo por ciudades, dependiendo de dónde se hacían las búsquedas. Curiosamente, bueno, se publica en la, en la revista Nachar, que es el máximo prestigio, en el año 2009, y curiosamente coincide con el año en el cual se produce la pandemia de la gripe AH1N1, que todos recordamos. Pues, eh, bueno, todos fueron esperanza y, e interés en ese tipo de herramientas porque... Eh, eran capaces de detectar casi en tiempo real cómo estaba influyendo, cómo estaba evolucionando y transmitiéndose la gripe mientras que los centros de control y prevención habituales tienen un desfase de dos semanas ¿no? entonces la verdad que fue un resultado muy atractivo sin embargo, unos años después, se comprobó en 2013 como ya sobreestimaba. Eh, creía que iba, se iba a producir mucha más gripe de la que luego se produjo. Eh, parece ser que el problema estaba en que, al final, cuando ya terminaba siendo un de cobertura mediática la gripe, mucha gente buscaba en Google términos relacionados con la gripe, no porque tuviera la gripe, sino por el interés propio de, de, esa, de esa cobertura mediática. De forma que terminaban sobreestimándola. Eh, hay otro, otro artículo, en otra revista también de, de igual prestigio, como Science, donde justamente hablan de esos de esa inconvenientes que tenía esta estrategia, esta técnica de Google, que finalmente termina cerrando el proyecto en 2014. Ahora se observa cómo a través de búsquedas de Wikipedia parece que es más estable que Google. En Wikipedia alguien ya entra para buscar síntomas relacionados con la gripe, y parece que ahí empieza a ser eh, más eh, válida la predicción. Otra, eh, otro uso de ciencia de datos, por ejemplo, todos los que usamos Netflix o HBO o cualquiera de este tipo de, de herramienta, veremos cómo eh, hay un sistema de recomendación que si estás viendo una serie, una película te recomienda, te podría interesar esta otra, y muchas veces acierta y termina interesándote por ella, ¿no? Eh, ese es el modelo de negocio de Netflix, como lo es también y lo fue de Amazon. Amazon creció de ser una librería pequeña en Nueva York a ser lo que es actualmente, gracias precisamente a finales de los 90 a sistemas de recomendación. En el caso de Netflix, están tan convencidos de su de la, del interés por ese modelo de predicción que eh, lanzaron un concurso de un millón de dólares para quien superara en un 10% la precisión de su sistema de recomendación que recibirían ese, ese premio de un millón de dólares y unos meses después los equipos que subieron terminaron consiguiéndolo eh, pero lo que me, me gusta contar esta historia en la segunda parte y es que luego se observó que al final era una mejora marginal al final bueno mejor un 10% la el acierto en lo que le puede o no interesar pero si sigo dándole vuelta a los mismos datos, si no abro dimensiones, no abro variables, no veo, fue, no, por otro ángulo eh, no hago una, no tengo una, una, una mejora disruptiva ¿no? de su negocio. Así que contrataron a un famoso etnógrafo eh, canadiense, antropólogo, que durante meses estuvo visitando familias de Estados Unidos y Canadá, viendo cómo consumían la televisión. Ya no se trataba de Big Data. Fijaos cómo hemos cambiado de, los, de gran millones de datos a muy pocos datos, pero datos de excepcional calidad. Entonces, quiero romper una lanza a favor de el uso también de la parte más cercana, el contacto, en este caso trabajo de campo por expertos. Bueno, después de su estudio, bueno, pues, eh, concluye muchas cosas y entre ellas observa que la gente quería consumir la serie... Del, del tirón, de, la, de una sentada. Querían sentarse y ver 3-4 episodios, que es lo que estamos viviendo hoy día. Eso lo descubrió por primera vez Netflix. Y fue la primera plataforma streaming que empezó a ofertar la serie no con como se hacía hasta ahora, que semanalmente un nuevo episodio, sino toda atacada al comienzo de la temporada y ya cada uno se lo administraba. Y eso comprobaron que terminaba eh, dándole más beneficio aún. Esa idea de el usar esos datos que se llaman datos gruesos, Thick Data, lo explica muy bien Tricia, Tricia Wong en una charla de TED que indico ahí más abajo. ¿no? Entonces, ella comenta cómo mientras Big Data, eh, si vemos esta gráfica en vertical, indica la cantidad de datos, Big Data, esos puntitos azules, eh, es capaz de observar millones de datos, gran cantidad de datos el número de variables, el número de dimensiones es mucho más estrecho de lo que con otro enfoque se puede hacer. Por eso en la otra dimensión horizontal es mucho más estrecho en comparación con ese rectángulo verde que vemos ahí del thick data o de datos gruesos que serían datos hechos por humanos y estudiados, con un estudio de calidad. Bueno, Tricia Wang trabajaba para Nokia y e hizo algo. un estudio similar hace años o detectando un perfil de uso de interés por el móvil que era contrario a lo que los datos de Nokia decía. Y todos sabemos dónde acabó Nokia, ¿no? ya supongo que nadie tiene un móvil de Nokia. A fin A veces no hay que hacerle tanto caso al Big Data y también prestar atención a lo que expertos dicen. Otro ejemplo que podemos encontrarnos en ese tipo de asociaciones relacionadas con los sistemas de recomendación que hemos visto de Netflix, también se emplea para ver patrones de compra. Y aquí podemos llegar a ver cosas curiosas como esta que os presento, que son datos, este ya no se trata de una leyenda como el de los pañales, sino que es real. Target es una de las mayores empresas de, de distribución y eh, supermercados de Estados Unidos. Y tiene un modelo de predicción, o tenía un modelo de predicción muy acertado para descubrir eh, patrones de compra y entre ellos era capaz de predecir si una mujer estaba embarazada viendo sus hábitos de compra. Para ello, por ejemplo, comprobaba que esa mujer eh, ca había cambiado su hábitos de consumo, eh, por ejemplo, en crema. Y empezaba a utilizar crema sin perfume que a lo mejor por esos cambios hormonales, fruto del embarazo, ya le hacía tendencia a comprar ese tipo de crema. Por ejemplo, un día compra un bolso muy grande, que puede ser plegable, luego otro día compra una alfombra azul brillante, y eso va dando pista de que ya se está preparando para, para el, el parto. Eh, con ese tipo de información, Target era capaz de predecir eh, si una mujer estaba embarazada y enviaba cupones de, de compra, de ofertas, para toda la fase del embarazo. Se dio el caso real que eh, un padre elevó una queja a Target indicando que le había llegado ese tipo de cupones a su casa y claro, eh, parecía que era incitar a, a, bueno, a quedarse embarazada a su hija adolescente. Eh, la empresa pidió disculpas, pero el que tuvo que pedir más disculpas fue el padre, cuando reconoció que, bueno, literalmente dice que en su casa habían pasado cosas de las cuales que desconocía y su hija eh, efectivamente estaba embarazada. Es un problema real que cuando lo conocí hace algunos años me pareció muy gracioso, muy simpático y la, vez que, la verdad que cada vez que lo explico me gusta menos. Eh, cada vez veo... ...más clara esa intromisión en tan, algo tan personal como un embarazo, ¿no? Tenemos aquí otro resultado como el, de la, el, el peligro que tiene también analizar compras con tarjetas de crédito. Hay un artículo también en Science en el año 2015 desarrollado por un equipo del MIT por uno de los más eh, famosos y reconocidos investigadores, como es eh, Sandy Petland, que eh, analizaron durante tres meses el consumo de más de un millón de consumidores de tarjetas de tarjetas crédito con tarjetas de crédito. Con el objetivo no de encontrar un modelo para predecir y sacar negocio de eso, sino precisamente, como se explica ahí, para dar a conocer la amenaza... Que supone a la privacidad incluso los datos anonimizados. Datos anonimizados donde, aunque se oculte el dato, el nombre de la persona, que por supuesto al usar la tarjeta de crédito ya se conoce, pero incluso ocultándolo, analizando patrones de compra, eran capaces de predecir con un 90% de acierto si qué persona era entre ese millón y cien mil personas, solo analizando cuatro compras bueno, perdón, analizan más de cuatro compras, pero solo detectando cuatro de esas compras eran capaces de predecir ya con un acierto superior al 90%. Eh, también observaban cómo, dependiendo del poder adquisitivo, al ser, al ser mayor era más fácil de predecir y también observaron cómo en mujeres era más fácil de predecir también eh, identificar a la persona su, con su hábito de compra. Un día compró en el supermercado, otro día echó gasolina en esta estación eh, y al día siguiente... Pues utilizo la tarjeta para comprar en una librería cercana a casa. Empiezan a encontrar relaciones y ese gran grado de acierto. Esto sigue preocupando más, o igual que el caso anterior, ¿no? Fijaos qué oportunidades de mal uso en el caso de que no haya un, una utilización sensata de esta información. Por eso de esta charla yo quería hablaros a continuación de la cara oculta del Big Data. ¿no? Si en la, carrera, en la carrera hacia la Luna en el año, el año 60, a principios de 70, el gran objetivo era alcanzar la Luna, Big Data es la Luna actual, era el oro o el, o el bien más preciado como, como indicaba antes Juan Fran. Eh, y esa luna, como sabéis, desde la Tierra siempre vemos la misma cara, porque va rotando sincronizada con la Tierra. Pero existe una cara oculta imposible de ver desde, desde la Tierra. Y Big Data también tiene una cara oculta, que es la que hoy quiero enseñaros, quiero mostraros. Vamos a ir pensando, viendo esa luna, esa cara oculta, como eh, en primer lugar eh, nos vamos a, vamos a reflexionar sobre... Eh, nuestro uso en internet, ¿no? y con este tipo de herramientas, de los primeros que empezó a alertar de este tipo de, de comportamientos fue Eli parisa que entre otras es el fundador de Evas, similar a Change.org, ¿no? tipo de herramienta de ese tipo y ya en 2011 publicó un libro titulado La burbuja de filtro ¿Qué te está ocultando Internet? En ese, eh, en ese libro, en charlas posteriores, como la que enlazo ahí, hacía ver cómo eh, cada vez más... Ahora hay algo que yo creo que empezamos a tener asumido. En el 2011 no éramos conscientes de ello. ¿eh? Y él fue el primero en alertarlo. ¿no? Y es que, efectivamente, lo que nosotros observamos es un filtro puesto con unas lentes eh, adaptadas a lo que nos puede interesar ver pero que nosotros no hemos decidido ni somos conscientes de ese tipo de filtros. ¿no? Eh, cuando entramos en, una, en nuestro... Referentes de noticias habituales, eh, chateamos incluso por WhatsApp, eh, hacemos, entramos, vemos en Netflix, buscamos eh, a través de Google. Cada vez que estamos haciendo eso, estamos rodeados de filtros que nos están apartando mucha gran parte del mundo y que no nos llegan a, a enseñar ni a mostrar, ¿no? Y claro, cuando uno no ve todo lo que le rodea, corre el riesgo de creer que la gente piensa mayoritariamente como él, como ella. ¿no? Veremos más adelante cómo eso llega a ser una gran amenaza. Eh, relacionado con esta burbuja de filtros, dos años después, un gran filósofo del cual somos fans aquí algunos, como es Pyun Chul Han, de origen surcoreano, eh, afincado en Alemania, tiene muchos libros muy interesantes, muy cortos. Uno de ellos, por ejemplo, explica esto que estamos hablando, ¿no? Cómo este tipo de, de espacio cercano elimina todo el afuera, eh, al final desintegra la esfera pública, como viene a decir, eh, y de ahí, al, al quitar eso, al quitar la negatividad al final del mundo, al mostrarte solo lo que tú quieres ver, o lo que un algoritmo cree que tú quieres ver, termina eh, distorsionando de alguna modo la realidad, y es muy peligroso porque no somos conscientes y porque nos genera una zona de confort. Nos encontramos a gusto en ese tipo de burbuja pero hay que hay que ser conscientes de ella e intentar eh, romperla, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos un artículo de 2016, como eh, se hacía eco, de habían, de, habían comprobado que si empezaban a buscar en, en Google, en aquella época, hace un par de años, eh, hizo el holocausto, o, bueno, la traducción sería como, ¿qué, al, ¿qué pasó con el holocausto? El holocausto pasado, difícil traducir en inglés con esta, este inicio, pero did the Holocaust, ¿qué pasaba con el holocausto? ¿no? Eh, Inmediatamente te empieza ya a completar con qué pasó en el holocausto durante la guerra, etc. La primera. La primera noticia que ofrecía Google ese año era las 10 razones por las cuales el holocausto no sucedió. ¿Por qué ofrecía esa página web? Tendría miles de links, miles de seguidores. y centrado en holocausto, más bien en ocultar la realidad del holocausto, ¿no? pero claro cuando nos vemos nos devuelven resultados como ésta quizás aquí estamos totalmente alerta y sabemos que es absolutamente falso pero otras veces no vamos a ser conscientes de ello y nos creemos lo que nos ofrece un buscador como google vamos a hacer ahora otro ejercicio que podéis hacer luego con el móvil o en casa esta misma noche si buscáis hoy mismo en internet en, el, en google en la sección de imágenes buscáis profesional o sea un peinado hecho por un profesional eh, peinado profesional buscar imágenes sobre eso nos encontramos con algo como lo que veis aquí no sé si os llama la atención eh, prestad atención porque ahora vamos a contrastarlo con otra imagen, bueno aquí podemos ver, no sé si hay algo que llama la atención quizás lo primero que sean todas mujeres, no sí. supongo es lo que estaréis pensando muchos de vosotros y vosotras, pero aparte de eso os pido que recordéis durante unos segundos esta imagen. Porque si la búsqueda que hacemos es solo un professional hair, solo le añadimos el U y la N por delante para decir que es un peinado no hecho por profesional, la imagen que hoy, hoy que fecha tenemos de octubre, 18 de octubre de 2018, es esto lo que nos devuelve. Hecho desde mi ordenador, no eh... esto es lo que nos ofrece. Basura. Imágenes eh, predominantemente negras o negras ¿no? o de color oscuro, de piel oscura, solo por poner no profesional hair. En fin, ese, ese descubrimiento se realizó, se, se obtuvo también hace un par de años y The Guardian de nuevo también se hacía eco de ello. no Fue un estudiante eh, que lo puso en Twitter de cuando se dio cuenta y la verdad que, bueno, creció como la espuma el número de retweet, no y la, tuvo gran popularidad. ¿no? Y claro, aquí nos surgen muchas preguntas que nos podríamos hacer como se hacen en ese artículo de The Guardian. ¿no? Y es primero, sabemos que Google podría resolver lo que acabamos de ver. Se puede. Técnicamente, tecnológicamente, es muy posible. La pregunta es ¿debería o no debería? Eh, para, esa, para responder esa pregunta, mejor tendríamos que preguntar también ¿cuál es el propósito de la búsqueda digital? Cuando uno hace una búsqueda, ¿qué espera obtener? ¿Espera obtener lo que... Eh, reflejar y reforzar lo que los usuarios sienten lo que existe en, en las páginas web o quizá debería reflejar lo que debería mostrarse ¿no? una realidad del mundo a través de esos ejemplos a partir de páginas web o de verdaderamente el mundo que hay fuera de lo digital que es mucho más complejo eh, y abundante naturalmente ¿no? eh... Al final lo que nos estamos preguntando es si este tipo de, de tecnología nos ofrece debería ofrecernos lo que queremos o debería ofrecernos lo que necesitamos. Es una pregunta interesante y que mucha gente no es consciente de ello cuando usa este tipo de tecnología. Para abundar en este concepto hay un libro que es muy recomendable sobre el está más centrado en en el racismo y en el, eh, la misoginia relacionado con el uso de, como le llaman, algoritmos de opresión. Está muy enfocado para, eh, también para Google y en este caso la autora explica cómo debido a intereses privados y ese monopolio que hay de buscadores en internet es una combinación muy peligrosa para, eh, bueno, para terminar haciendo que este tipo de herramientas puedan discriminar y estar absolutamente sesgados. Eh, otra autora, diseñadora web y que también eh, eh, divulgadora, ha escrito un libro en el 2017, Sarah Watcher Botcher, también alerta sobre otro tipo de amenazas que tiene la tecnología. Por ejemplo, eh, se, hace voz, se hace eco de otro resultado que se encontró en 2015, donde se observó que cuando eh, eh, la herramienta de Google Fotos se lanzó. Eh, Google Photos, una herramienta que a partir de imágenes de nuestro móvil, la que nosotros queremos compartir, la etiqueta automáticamente te la agrupa para luego hacer una búsqueda mucho más rápida en, en cientos de miles o decenas de miles de imágenes. Y se observó cómo eh, personas de color la etiquetaba como gorilas. Han tardado tres años en resolverlo. Y pidieron. En 2015 eh, Google ya pidió disculpas. Por esto, le echaron las culpas al algoritmo y a los datos, o sea, había que mejorarlo, pero han tardado tres años en resolverlo. Al final, eh, la razón será seguramente que sus algoritmos no se entrenaron con una diversidad de imágenes como debería haberse eh, eh, realizado. Hay otro tipo de amenaza o de... Eh, mal uso de la tecnología que provoca discriminaciones, provoca también, por supuesto, es muy insensible culturalmente. hoy otro ejemplo también nos lo encontramos en cómo Facebook hasta el año 2015 obligaba a registrarnos con nuestro nombre verdadero. Eh, la razón que argumentaban era que eh, con eso se evitaba hacer eh, un mal uso de, de Facebook, ¿no? Pero la realidad, sobre todo después de lo que hemos sabido de Facebook, que por supuesto le vamos a dedicar un capítulo hoy a, a Facebook, se lo merece, eh, eh, es muy inquietante, ¿no? Que conozcan nuestros nombres reales y al mismo tiempo lo enlacen con ese tipo de esa cantidad de datos, ¿no? Bueno, todo eso alerta a Sara, ¿no? Eh, otra investigadora y eh, escritora turca, tec tecnosocióloga, Sainep Su. Me eh, parece que se pronuncia chupexi. Nos está alertando también a algo muy reciente que se está, se está observando en los últimos meses y es YouTube. Eh, se está observando que YouTube prioriza contenido extremista, eh, contenido sensacionalista. Y la razón es muy clara. Algunos antiguos eh, programadores de YouTube lo reconocen. Y es que esos algoritmos están programados para mantenerte un minuto más pegado a la pantalla. Porque YouTube, como Google, su único negocio es publicidad. Su único negocio es vender publicidad. Así que cada minuto enganchado a YouTube es un minuto de oro. Y para engancharte el algoritmo probablemente con su mejor intención, si un algoritmo tiene intenciones, eh, no estará programado directamente para buscar ese extremismo, pero observa que ofreciendo vídeos sensacionalistas consigue enganchar a ese consigue enganchar a ese a, al público que le, que le observa en, en internet. Eh, además, creo que es un tema especialmente delicado si pensamos en nuestro hijo, el uso que le hacen a YouTube cada vez más, y probablemente el 80% de los vídeos que ven son recomendaciones, son lo que se ofrece en la columna de la derecha. Bueno, pues ha observado esta investigadora cómo... Eh, por ejemplo, empieza a buscar sobre Donald Trump y termina recibiendo eh, vídeos sobre supremacistas sobre la ultraderecha eh, posiblemente con Bernie Sanders pasaría lo mismo, pero terminaría llevándote a Venezuela ¿no? eh, incluso por ejemplos como eh, empiezo con, con comida vegetariana y termino en el veganismo o empiezo con vídeos de correr y termino ya con super ultramaratones ¿no? al final siempre llevando a esos extremos que creo que pueden ser muy peligrosos eh, por la misma fecha vemos una investigación realizada por el Wall Street Journal, en ese enlace se puede observar, hay un vídeo del periodista donde muestra esos ejemplos de extremismo en las recomendaciones de YouTube. Y finalmente, también al hilo de esto, también hay un resultado reciente de investiga, investigado por el MIT, donde comprueban cómo en Twitter las noticias falsas, el fake news, etcétera, que ahora nos rodea, se difunden mucho más rápidamente con mayor eh, volumen que otro tipo de noticias. Lo cual termina siendo un altavoz eh, muy peligroso para ese tipo de, de hecho. Aquí ya no estamos hablando, como hemos visto antes, de esa burbuja de tu zona de confort, sino que ya dentro de la burbuja te están inyectando contenidos que ya ni siquiera te esperabas obtener. ¿no? Estamos dando un paso más en esta evolución. Bueno, quiero ahora contaros otro ejemplo real eh, del cual también se ha investigado. Eh, se conoce que durante años, décadas, se está utilizando en Estados Unidos algoritmos en distintos estados para eh, recomendar sentencias judiciales o para políticas de, eh, re, de reingreso de, de, carcela, de gente, personas que han estado en la cárcel y decidir pues, si le dan tercer grado o en qué medida. Eh, aquí tenemos dos ejemplos reales, como Bernard y Dylan, donde, eh, en este caso, el algoritmo puntuó con un 10 sobre 10, la máxima puntuación, o sea, un riesgo muy alto de reincidencia en el caso de Bernard y una puntuación de 3 en el caso de Dylan. Sin embargo, en estos dos casos, que hay miles de ejemplos como este, este es solo uno de ellos, se observaba que Bernard entró, la infracción que tuvo fue una resistencia al arresto sin violencia y después no llegó a tener nunca, ninguna infracción, a pesar de esa puntuación de 10. Sin embargo, en el caso de Dylan, si tuvo eh, reincidencias posteriores eh, por posesión de drogas. Es una locura utilizar ese tipo de algoritmos para eh, este tipo de cosas tan sensibles. Pero el argumento que se da en Estados Unidos para este uso y se sigue utilizando es que con los algoritmos evitamos todo sesgo humano. Por ejemplo, el algoritmo no sabe que la persona de la izquierda es de color y la de la derecha no. Por, no, por ley está prohibido que lo sepa y, y está prohibido eh, almacenar esa información. Se le pasa a un cuestionario de cien, más de 100 preguntas y los el cuestionario responde a preguntas del tipo ¿Cómo es tu barrio dónde naciste? ¿Dónde te has criado? ¿Cómo son tus amistades? Etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, pues, si al final hay determinadas eh, personas que, que han crecido con mayor dificultad, dificultades pues se terminan reflejando ahí. Y a partir de ahí, el algoritmo deduce que eh, tiene más riesgo de incidencia. Este descubrimiento se publicó en el año 2016, en ese enlace que tenéis ahí en Propublica. Y los investigadores comprobaron cómo el algoritmo tenía un espectacular sesgo cuando precisamente se estaba eh, la intención era la contraria en esta gráfica sobre 7.000 casos reales en, Flor en florida se puede observar cómo arriba en la valoración hecha para eh, las personas de color, vemos cómo hay un reparto bastante uniforme en la puntuación que daba el algoritmo. Sin embargo, abajo, para eh, personas no de color, blancas, vemos cómo eh, la mayoría tienen valoración 1. Esto seguro que tiene relación con el hecho de que el 13% de, la, de Estados Unidos es, es afroamericana, sin embargo, el 40% de las eh, personas que están en prisión son de, de esa misma etnia. Es decir, eh, bueno, hay cuatro veces más, los latinos son eh, cuatro veces más, en fin, un el, el, el 20% más de condenas más largas para ese tipo de casos, y los algoritmos están ayudando a ello. En este artículo veréis no solo el caso que os he puesto, sino muchos más casos reales donde el algoritmo los estaba puntuando de ese tipo algo creo que bastante preocupante y es muy preocupante por lo siguiente y es porque eh, como explica muy bien Cathy O'Neill en una charla TED, eh, que es una Cathy es de las que mejor ha estudiado este campo del que estamos tratando hoy, y tiene un libro fantástico que se ha traducido este año al español, eh, como veis ahí, que son eh, armas de destrucción matemática, eh, pone muchos ejemplos, como el anterior que he comentado y otro, y ella explica muy bien, como he dicho en alguna entrevista, cómo el, el problema está en que si un avión se cae, porque falla el control automático, es una catástrofe y hay una evidencia del mal funcionamiento. Pero si un algoritmo está funcionando mal, puede estar haciéndolo durante años, sin que haya una validación adecuada, ni confirmación ni comprobación de lo que está haciendo. Eh, ¿Hasta qué punto es bueno, funciona bien o mal, acierta o no acierta, por ejemplo, en el caso que acabamos de, de observar? ¿no? Es algo a tener en cuenta. Y en su libro pone muchos ejemplos, aquí eh, de, de rescato otro, donde explica cómo en eh, Washington D.C., eh, despidieron a más de 200 profesores de primaria porque eh, un algoritmo decía que eran malos profesores, a pesar de que en muchos casos la valoración por parte de la comunidad de profesores, de familias, era fantástica. Sin embargo, el algoritmo decidía que eran muy malos. ¿no? El... Luego se ha observado que el, el algoritmo bueno, era imposible de, de, de deducir cómo llega a ese razonamiento. Ese es otro problema de los algoritmos. La uno era la falta de validación y la otra es la opacidad. No sabemos, solo el algoritmo lo ha dicho y ya no lo creemos, pero no hay detrás de eso una lógica eh, razonada y explicada. ¿no? Y además también se que todo lo que sea trabajar con datos puede ser susceptible de ser manipulado. En este caso encaja muy bien con lo que muchas veces comento sobre, en otro ámbito sobre la ley de Goodhart ley de Goodhart un economista británico en los años 70, en la época de Thatcher, eh, establece esa ley. También se conoce como la ley de Campbell, eh, donde nos viene a decir que cuando un indicador socioeconómico o de otro tipo, termina siendo el objetivo de políticas para mejorar ese indicador, la capacidad descriptiva del indicador pierde todo su valor. El ejemplo, un ejemplo muy bueno que se pone de la ley de Woodhack, por ejemplo, fue en la época de la URSS para eh, deducir, para de decidir los gastos que se o la aportación económica que se hacía a las fábricas eh, necesitaban de alguna forma medir la actividad de la fábrica y para ello utilizaron para poder cuantificarlo utilizaron el número de tornillos que gastaba mensualmente la, la fábrica ¿qué pasó inmediatamente después? la fábrica empezaron a fabricarlo todo con tornillos más pequeños y más tornillos en lugar de 20 ahora usaba 50 tornillos para cada, cada aparato que fabricaba eh, cuando observaron eso, cambiaron la norma y dijeron: No, bueno, ahora vamos a hacer que sea el peso del tornillo, ya no depende del tamaño. Inmediatamente volvieron a tornillos, cambiar tornillos muy grandes, porque la mano de obra o se barata, tengo que atornillar menos, ¿no? Al final, si el indicador es los tornillos, eh, puedo regularlo para, tergibre, para manipularlo como yo quiera. ¿no? Y eso pasa en muchos ámbitos. En la universidad lo vemos muy a menudo con los rankings, con los sesenios y otro tipo de cosas que algunos conocemos. ¿no? Y en este ámbito le pasó igual a la profesora con la que, que entrevistó Cassio Neil de Washington, D.C., donde eh, se, se comprobó que en su instituto, su colegio... Eh, precisamente para evitar que el algoritmo los calificaran como malos profesores habían inflado la evaluación de sus estudiantes entonces cuando le llegó a la profesora que terminaron despidiendo claro, ella bajaba la nota respecto a, a la anterior año porque estaban inflados y al detectar esa bajada en la nota es lo que el algoritmo decidió despedir despidiéndola y por supuesto no la volvieron a contratar, ¿eh? terminó despidiéndola aunque luego han encontrado un trabajo mejor según cuenta en el libro eh, hay muchos más casos, y bueno, es cuestión de leer. Hay otro libro también muy interesante, muy reciente, sobre la eh, cómo se está automatizando las la desigualdades, y en este caso, Eubanks, eh, profesor Eubanks, explica, por ejemplo, por poner muchos ejemplos, cómo en Indiana se niegan millones de solicitudes de asistencia de sanitaria, beneficios alimentarios o beneficios económicos, simplemente porque se puede considerar que en algún momento eh, ha habido alguna falta de cooperación. Y esa, por ejemplo, hay un caso real de una mujer, una señora, que eh, no atendió a una llamada eh, en este proceso de dotación de la asistencia sanitaria el algoritmo dedujo, dedujo que una persona que no tiene llamada no está cooperando y por tanto no se le ofrece las ayudas que necesitaba la razón detrás de eso es que esa mujer estaba con un cáncer terminal en el hospital y no estaba para responder llamadas ese de nuevo es otro caso real que el algoritmo ignora bueno yo creo que a esta altura de la charla a lo mejor la palabra que ha puesto de manipulación la interrogación sobra quizás ¿no? Pero si alguno todavía tiene dudas, vamos a comentar eh, cómo se puede llegar a hacer una, a manipular usando eh, los datos. Y para ello vamos a recordar el que quizás ha sido el mayor experimento social de la historia. Eh, publicado en la revista Natchar, eh, 2012, pero el experimento se realizó en las elecciones parciales de 2010, como la que van a tener ahora en noviembre en Estados Unidos, donde se renueva la mitad de las cámaras. ¿no? En esas elecciones, Facebook, son parte de los autores de ese artículo, eh, frente, junto con eh, investigadores, otros investigadores universitarios, decidieron hacer un experimento. Pero claro, Facebook tiene la posibilidad de hacer ese experimento con 61 millones de personas. Lo que hicieron fue lo siguiente. El día de votación, el 2 de noviembre de 2010, cuando entraban esas personas en Facebook, si eran mayores de edad, se les enseñaba uno de estos dos mensajes. En el mensaje de arriba se anima al voto, simplemente recordando, hoy es un día de votación, te animamos a que hagas el, un, el voto, que votes. Y el número de personas que ya habían votado, decían que habían votado en Facebook. Abajo, el otro mensaje era muy similar, con la única diferencia que vemos abajo, donde indicaba eh, col, eh, amigos eh, de Facebook que ya habían votado, o sea, te explicaba, estos amigos tuyos ya han votado, y salían sus imágenes. El mensaje de abajo llamaban mensaje social, de arriba mensaje inf eh, informativo el 98% de esos 61 millones se le presentó uno de esos dos, perdón, el mensaje social y luego un 1% el mensaje informativo y a otro 1% no se le presentó ninguna información. Después de hacer todas las correcciones necesarias eh, estadísticas para valorar la eficacia de este tipo de el efecto que tuvo este tipo de sistema con un análisis muy riguroso e incuestionable se observó que gracias a ofrecer el mensaje social, aumentaron en un 2% el número de votantes ese día. Eh, ya había habido intentos anteriores de animar al voto, etcétera, sí, sin ningún éxito, porque un 2% puede parecer ínfimo. Si yo animo a, a votar al 2% de mi comunidad de vecinos, probablemente no haga ningún cambio eh, en el resultado. Pero claro, cuando estaba a mitad, cuando Facebook anima a 61 millones, un 2% terminan siendo 340.000 personas que votaron gracias a Facebook. Cuando luego veamos por el margen con el que ganó Trump, creo que nos vamos a preocupar más por estos eh, resultados. Y llegamos precisamente al caso que este año ha sido la, el gran escándalo de Facebook protagonizado por Cambridge Analytica, una empresa fincada en Londres que, a pesar del nombre de Cambridge, no tiene nada que ver con la universidad, pero el nombre está muy intencionadamente colocado para dar ese, esa patina de, de academia ¿no? detrás de, de una empresa con intereses puramente lucrativo. Bueno, en mis analíticas lo que consiguió a través de otro proceso que os explico fue mediante un cuestionario que no servía para nada el cuestionario en sí pero eh, gracias a eso, consultándolo en Facebook eh, a 200.000 personas de Estados Unidos, obtuvieron la llave para acceder de forma, por una puerta trasera, por una, un agujero de, de seguridad, una vulneración de Facebook, y de esa forma acceder a lo que se decía a 50, luego terminaron siendo 87 millones de usuarios. Porque esos 200.000 eran capaces de acceder a la red de su amigo, de amigos de amigos Y con esa conexión social alcanzaron 87 millones de usuarios. Detrás de Cambridge Analytica estaban dos personajes muy interesantes. Por un lado, Robert Mercer, que es un reconocido mecena de la, derecha ultra, de la ultraderecha estadounidense, que invirtió 15 millones de dólares en este proyecto el proyecto de uso en Facebook en las elecciones. Y por otro lado tenemos a Steve Bannon, que fue el estratega de Donald Trump durante la, la campaña eh, y posterior hasta que eh, lo echaron rápido, lo echó rápido, eh, que contrata los servicios de Cambridge Analytica. Bueno, él es uno de los máximos exponentes de la, de la derecha alternativa o la, lo que podríamos llamar la, el nacionalpopulismo, es eh, como se está empezando a, a conocer este tipo de este este movimiento. Bien, pues Steve Bannon tuvo alguna relación con Cambridge Analytica. De hecho, cuando tenían entrevistas con Steve Bannon se viajaban a Cambridge, a la ciudad de Cambridge, para abrían ahí una pequeña oficina para tratarlo con él y que él creyera incluso darle más más eh, academia de la que había detrás. ¿no? Bueno, pues con ese tipo de estrategia se manipuló el Brexit eh, con Nigel Farage, uno de los beneficiados, y que compró los servicios de Cambridge Analytica. El mismo que en la noche de los resultados del Brexit dijo que había mentido durante la campaña, sencilla y llanamente, y, y ahora precisamente estamos observando lo que está pasando con, con el Brexit, que se decidió solo por un 2% de los votos imposible cuantificar el efecto que tuvo que en analítica pero es por lo menos inquietante toda esta información la conocemos gracias a uno de los que eh, más intensamente trabajó en este proyecto y que eh, reconcomido por la por la, la sí bueno por la, eh, tuvo un ataque de conciencia y decidió darlo a la luz no y entonces publicaron en marzo de este año en The Guardian y New York Times el mismo día artículos con entrevistas de él donde explicaba cómo explotaban los datos de Facebook para acceder a perfiles de millones de usuarios detectaban sus amenazas más internas más sus vulnerabilidades y incidían atacaban sobre ellas cómo lo hacían pues por ejemplo gracias a artículos como este que se indica abajo a la derecha un artículo donde algunos investigadores demuestran que en una población de 58.000 usuarios, en este caso voluntarios, analizando sus me gusta en Facebook, son capaces de predecir la orientación sexual o el... el o la opinión política que pueda tener, si usa o no drogas, etcétera Por ejemplo, como vemos ahí en, esa, en esos datos, vemos que son capaces de, de ver si es, según le ponéis, caucásico o afroamericano, con un 95% de acierto, viéndolos me gusta, no de alguna noticia que me gusta o algo así. Ven si es gay con un 88%, eh, pueden conocer el género al 93%, cristiano o musulmán, y lo más interesante para el, lo que usó Cambridge Analytica si es demócrata o republicano con un acierto del 85%. Entonces, claro, por un lado ya tenemos la primera, la primera parte necesaria de este gran complot de manip, manipulación. Y es ser eh, poder acceder a millones de personas en Facebook y saber si es republicano y demócrata. Claro, si eso lo combino con eh, lo combino con un Bombardeo sistemático mediante páginas web falsas, blogs falsos, donde magnifican noticias, o incluso se la inventan, en definitiva, la, donde se crean eso, falsas noticias... Y, y se dirigen solo a, a republicanos, por ejemplo, consiguen, eh, claro, alguien ve, un republicano habla que durante la campaña, la, el tema del uso de las armas, de la guerra, etcétera, luego va, a, como dicen ahí, a CNN, y no ve ninguna noticia sobre esto, y dice, me están ocultando la realidad, cuando es eh, justo lo contrario, <coughs> perdón. Eh, bueno, pues Esa fue la estrategia que utilizaron, ¿no? detectar tus intereses políticos y, eh, y movilizar al máximo a los republicanos. Como habíamos dicho antes, eh, al, a, podemos ver por un lado la influencia que hay en el aumentar el número de votos y por otro lado dirigir el voto. Y finalmente Donald Trump ganó por 80.000 votos en estados clave. Obtuvo menos votos populares que Hilton. Pero, eh, Clinton. pero en algunos estados, en estados bisagra, estados que terminaron decidiendo de la balanza a favor de, de Trump, se estima que fueron solo 80.000 votos. Aquí hay un actor del cual todavía no se habla nada, que se llama Acción, que a lo mejor hoy conocéis por primera vez, y es la empresa que tiene más datos sobre personas en el mundo. Tiene más de 500, datos sobre 500 millones de personas. No 500 millones de datos, son muchos más. Datos sobre 500 millones de personas. Datos de domicilios, eh, uso de este tipo de tecnología, eh, etcétera. Hay ahí una gran amenaza. ¿Y a todo esto qué pasó con Facebook? ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, quizá lo que mejor ejemplifica lo que ha sucedido con Facebook es esto. Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente. Casa Blanca. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! <risa> pues efectivamente parece que Mark Zuckerberg ha hecho algo parecido. ¡Qué escándalo de escándalo aquí se juega cuando eh, ya lo han reconocido, que Facebook ya supo hace dos años que se había producido esa esa vulneración de la seguridad y no hizo nada hasta que se desveló este problema y aún así no sabemos no es muy convencente lo que están haciendo hasta ahora así que bueno aquí he creado este meme especial para la charla donde vemos a que en esa con esa gran sorpresa de que escándalo qué escándalo aquí eh, se juega eh, quiero que veáis al final cómo estamos manejando lo que podríamos llamarle un cóctel perfecto o la tormenta perfecta muy apropiada en estos días que ahora mismo tenemos de clima ¿no? eh, nos encontramos por un lado que distintos ingredientes que por separado algunos de ellos pueden tener un sentido y un uso muy adecuado el, esa, la combinación termina siendo una combinación explosiva nos encontramos por ejemplo con gran recopilación de datos. Para hacer un cóctel, lo primero es un licor, ¿no? Pues el licor podría ser que la gran recopilación se está haciendo de nuestros datos. Impos es importante destacar el nuestro, ¿no? Por otro lado, tenemos que cada vez más, es más posible una publicidad de precisión. Dirijo a cada persona lo que quiere, cuando quiere, como, como quiero, ¿no? Eh, nos encontramos también, muy importante en un cóctel de este tipo, el monopolio de la distribución de noticias, eh, claramente, Facebook es uno de los mayores eh, concentradores de noticias y Google también es muy conocedor de eso y también lo está utilizando. ¿no? Eh, tenemos también cómo existen bots y cuentas falsas, robots son robots automáticos que pueden hacer uso fraudulento de la web. Por otro lado, tenemos la ciencia de datos, que sirve aquí para alinear todo el cóctel del que hemos ido mencionando. Y algo también que, me, que quiero destacar, muy importante, el analfabetismo tecnológico. Ese otro ingrediente importante para que el cóctel funcione. Por eso espero que después de esta charla de hoy, al menos a nosotros, eh, sea más complicado que nos vendan este tipo de cócteles, que al final eh, son oportunidades increíbles, fantásticas desde ese punto de vista, para el fraude y el abuso. Eh, sobre el uso del poder de las empresa y cómo manipulan nuestras emociones, si nos queda alguna duda, hay otro libro muy interesante de Galloway, profesor de la Universidad de Nueva York, en el cual habla, identifica eh, emociones con las cuatro famosas empresas que todos tenemos en mente, como vemos ahí Facebook, Google, Amazon y Apple. Y las relaciona incluso con partes del cuerpo. De uno de ellos habla que es el dios de nuestro eh, ser humano moderno, ¿no? Confiamos más en que en cualquier entidad superior, en cualquier entidad anterior en la historia. Ha sustituido al guía espiritual. ¿De quién hablamos? Claramente. De Google, ¿verdad? Es el cerebro para, para Galloway. Eh, otro de otro de ellos dice que aprovecha nuestra necesidad instintiva de ser amado potencia las relaciones sociales es facebook y es el corazón eh, galo explica cómo de una vez que tenemos una buena genética y tenemos una buenos hábitos de vida para garantizar prolongar nuestra vida el siguiente componente más importante es el amor por tanto es algo muy preciado y facebook toca esa parte de otro nos cuenta que es un, nuestro instinto de consumo. O sea, el castigo eh, es muy poco en, refer en referencia a los beneficios. El más por menos, la estrategia de siempre. Efectivamente Amazon, la parte más visceral, la más eh, impulsiva que tenemos. ¿no? Y finalmente a Apple le reserva el sexo como, como parte de esa, de esa analogía. Porque es un, según, es un símbolo del éxito símbolo eh, él llega incluso a exagerarlo como una señal de apareamiento en fin tengo el último iPhone, tengo el último Mac, tengo un poder adquisitivo alto, te interesa eh, eh, Te interesa como pareja, ¿no? Luego romperemos los lunes, como vimos anteriormente, pero bueno, esa será otra historia, ¿no? En fin, Galloway explica cómo el gran poder que ha concentrado este tipo de. estas cuatro empresas es muy peligroso porque, por mucho que nos quieran vender el compromiso social y otro tipo de bondades, que puede también tenerla, su fin último, su realmente, su interés último es la publicidad, es vender más. Vender más. Este movimiento, este cambio de pensamiento sobre el uso de esta tecnología, se empieza ya a acuñar un término que ha surgido en los últimos meses de tech -las, tech de tecnología, las del látigo, ¿no? el latigazo de la tecnología, que al final describe esa inquietud creciente en el impacto, eh, esa preocupación que tenemos por el impacto de este tipo de empresas. Se conoce también con las empresas, las cuatro, las GAFA, ¿no? de Google, Amazon, eh, Facebook y. Apple. Y en una carta abierta, eh, ficticia, de una autora ficticia, en The Economist, a estos cuatro, eh, estas cuatro empresas que se publicó el año pasado, decía que, eh, es un artículo muy interesante de leer, decía que en definitiva son bad, en inglés, no bad, que sería malo, ¿no? Porque son muy grandes, de eso no hay duda, ¿no? Las cuatro empresas concentran más valor económico que el PIB del Reino Unido más de tres el Reino Unido no llega a los 3 millones, 3 billones, 3 millones de, de billones de dólares estas empresas lo superan, solo quedan cuatro países ya Estados Unidos, China, Japón y Alemania eh, o sea grandes son muy grandes, ¿verdad? Son solo cuatro empresas ¿eh? Eh, altamente anticompetitiva eh, cada vez que surge una oportunidad o la, la, la destruyen o la compran eh, o las quieren. ¿no? Eh, se observa, por ejemplo, cuando Amazon eh, hace poco compra World Foods, una cadena de, una de reparto de, com de comida saludable en Estados Unidos, bajó el precio del salmón un 30% al día siguiente. Eh, y la, la caída fue espectacular de, las grandes, eh, de los grandes. Eh, proveedores de, de, de comida eh, imaginaos el poder que tiene Amazon eso es espectacular en fin, puede destruir mercados como quiera y cuando quiera, eh, son además últimamente está coqueteando con los bancos también, se han visto algunas noticias sobre eso sobre ser un banco, ¿no? Eh, es altamente adictivo, ¿no? Hemos visto mucho el uso, eh, vamos cada vez más, el, el uso que hay de este tipo de tecnología que terminan creando depresión, adicción a las, a las redes eh, y otra serie de peligros como los que vemos ahí de. Eh, de, por ejemplo, falsa, noticias falsas en abundancia, la manipulación de la que hemos hablado y, por supuesto, también son altamente, eh, bueno, evaden impuestos siempre que pueden. Y, finalmente, altamente destructivos para la democracia. El ejemplo de Cambridge Analytica, creo que habla por sí mismo. Bueno, para ir finalizando, vamos a ir viendo hacia dónde vamos, ¿no? Eh, siguiendo por esta deriva eh, que nos está llevando este tipo de tecnología, ciencia de datos, en general, el, la adoración a los datos, eh, se ha acuñado el término dataísmo, ¿no? Como la nueva religión. Y uno de los que lo explica muy bien este caso es... Eh, Noah Arari en su libro Homodeus, tuvo un libro anterior de Homo Sapiens, muy recomendable de leer, nada que ver con esta, con esta charla de hoy, pero un libro muy, muy interesante. Y en Homodeus hace ya una visión sobre el futuro ¿no? y sobre cómo, el uso, cómo la inteligencia artificial va a terminar influyendo. Y explica cómo la, el dataísmo es la nueva religión donde se vinieran a, lo, a los datos más que a cualquier otro, cualquier otro dios. Eh, habla como, igual que pasó con el capitalismo eh, una teoría que empieza siendo científica neutral termina eh, mutando a ese tipo de religión que termina diciendo lo que está bien y lo que está mal cada vez más nos van guiando en esa dirección además eh, la, con la amenaza de Google o Facebook o quien sustituya a este tipo de, este de compañías dentro de varias décadas si, alguna, si es que son sustituibles, pero bueno, toda la vida termina siendo sustituible, eh, terminará cada vez adquiriendo mayor y mayor poder, y el poder cambiará de manos ya no lo van a tener los estados, no lo van a tener los ciudadanos, lo van a tener este tipo de, de empresas, ¿no? Incluso podremos renunciar conscientemente a la privacidad, por ejemplo, para una búsqueda mejor de la salud, Hay ¿no? un libro de una distopía, se llama El Círculo, que luego hice una película, la película no es muy buena, el libro sí, sobre cómo eh, eh, consiguen mejorar, eh, dar mejores soluciones de salud, garantizar, eh, aumentar la vida cuando terminas vendiendo todos tus datos, dando todos tus datos a ese tipo de empresas. ¿no? Eh, otra cosa que destaca Arari es cómo, igual que pasó en la revolución industrial, que creó toda una nueva clase social, Clase la clase proletariada, luego terminó eh, convirtiéndose en la clase media, el dataísmo está creando una nueva clase, la clase de los inútiles, la clase de las que los que no conocen la tecnología y no saben utilizarla, la clase de los que, como también decía Han, están siendo escupidos y apartados de esta sociedad. <risa> Bueno, vamos a ahorrar todo eso en nuestro mente, lo tiramos a la basura e intentamos ver en positivo qué podemos hacer, que espero que ahora en el debate supongo surgirá con mayor énfasis y bueno, aunque no hay soluciones, por lo menos eh, podemos, podemos dar alguna idea o intentarlo. ¿no? Está claro que cada vez más eh, saben cómo funcionamos, nos controlan y como ya sabéis, se dice habitualmente, cuando el producto es gratuito... El, el producto somos la usuaria Somos nosotros ¿no? Y eso es lo que está sucediendo cada vez que nos ofrecen El uso de esas tecnologías eh, Para evitar esto Para reconducirlo Tenemos que conseguir que la inteligencia artificial Que es capaz de hacer cosas maravillosas Y muchas más que todavía quedan por, por venir Siga rigiéndose por pautas y por valores Que la propia sociedad está imponiendo ...y no dejar en manos de intereses privados o incluso de algoritmos oscuros que ni se llega a conocer cómo toman esas decisiones. ¿no? Eh, para eso es muy importante incidir en la legislación, hay que hacer mucho más de lo que se, va, se está haciendo hoy día... ...porque la tecnología evoluciona a una velocidad espectacular... Es un tren, creo yo, imparable. Lo único que podemos hacer es avanzar a la misma velocidad para no perderlo. Y para no, para evitar que nos arrolle. ¿no? Entonces tenemos que avanzar en esa velocidad en legislación, pero también en educación, en formación, en concienciación, en ética. En definitiva, eh, yo apostaría, bueno, pienso que sería fundamental apostar por una educación básica donde no solo haya una mejor formación de la tecnología y de cómo, eh, cómo se utiliza, sino cómo funciona. A niños de 11, 12 años debería explicarse este tipo de charlas para explicarle cómo un algoritmo ¿Cómo funciona y cómo decide a partir de datos ese tipo de cosas? Porque el futuro está en saber conocer, comprender toda esa otra cara oculta que estamos desvelando. Eh, pero al mismo tiempo hay que favorecer la formación en capacidad de trabajo, en equipo, en creatividad, en comunicación y por supuesto en pensamiento crítico, donde aquí cerramos el círculo, como se ha hablado, como ha hablado en la introducción, sobre la filosofía y cómo debemos recuperar esa visión crítica del mundo que es fundamental para, para afrontar este problema. Vamos terminando solo mostrándolo, hasta, mostrando hasta dónde podría llegar este Big Data 3.0, más inteligente, donde será una combinación inmensa de datos, de conocimientos y de algoritmos que no somos capaces de imaginar a día de hoy, lo que eh, lo que serán capaces de hacer ya podemos ver algunas eh, algunas soluciones que van ahondando van indicando ese camino como son watson de ibm siri ¿no? con el apple o el equivalente donde se habla y te responde google Now que predice lo que te puede eh, puede necesitar a continuación o el propio google duplex ¿no? eh, sobre en esta evolución hay algunos investigadores, pensadores, como Raymond Serkveld, que está contratado por Google y es cofundador de la Singularity University, que es un gran defensor de que, bueno, defensor que explica claramente desde su punto de vista cómo en el año 2045 se llegará a la singularidad tecnológica, es decir, las máquinas nos habrán superado y seremos ya el reemplazo, o lo que Harari decía antes, cómo habrá evolucionado de un ser biológico a un ser eh, electrónico e eh, in, inorgánico. Eh, y no es una locura pensarlo. Si lo, eh, lo que sea una locura quizás que lleguemos al año 2045, sin que explote la tierra antes, o, o que sea sostenible. Pero si conseguimos llegar a ese año, eh, puede ser... Eh, Puede ser una realidad, a lo mejor no llega a la seguridad de tecnología, pero desde luego a un dominio preocupante de la inteligencia artificial y de la tecnología. También predice que en el año 2029 se pasará el test de Turing, es decir, seremos imposibles de distinguir si eh, es una mente humana o artificial. Y eh, para ello ya en el año 2018 empezamos a ver cosas que nos llevan en esa dirección, como es la solución de Google Duplex que ha hecho, que ha hecho pública este año. Se trata de un robot que habla. I'm no humano. Ahora sí habla un humano a la derecha. Mhm. Poor, At 12 pm. We do not have 12 pm available. The closest we have to that es a 1:15.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 Ok, gracias, gracias. Have a great day. Bye. Pues nada, el, el, el algoritmo solo ha hecho una reserva en nombre de alguien que le habrá pedido cada reserva eh, hablando por teléfono. Todavía no un knew? prototipo, claro. Hi, no, uh, un no, uh, uh, like en otros casos como este, se, to... se observa que no funciona tan bien a día oh, de hoy. veo cuánto ha mejorado. Es para cuatro personas. Cuatro personas, cuando. Today? Um, next Wednesday at six pm. Oh, actually we leave here for like April like a uh, five people, <laughs> For four people you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For uh, when tomorrow or weekend? <laughs> for next Wednesday, uh, the seventh. Oh no, it's not too busy. you, you, you can come for four people, okay? Oh, I got gotcha. you. Venga. Ya lo ha pillado tampoco Pero, en fin, eh, poned ahora, imaginad, ya estoy finalizando con la charla, si colocamos esta capacidad de inteligencia artificial y lo colocamos en un cuerpo de un robot como este. En la exposición de Tokio, el robot de Tokio del año pasado, 2017, se hizo viral este vídeo, de un robot que es imposible distinguirse de un humano. Bueno, aquí he hecho un pequeño trampa, y es que realmente es una actriz. Pero fue viral y la gente se lo creyó. Y como digo, si te lo crees, sucederá. Muchas gracias.